Cultura, Cinoteca Vasca, Tabacalera y 2016 y el Cinemaldi trabajan juntos, se juntan, exploran ideas y toman decisiones para hacer cosas conjuntamente. Muchas veces lo contamos, gente piensa que es literatura, pero bueno, hoy es la concreción de que realmente de ese trabajo y de esa relación van saliendo cosas. La primera importante que contamos es esta, hay ya colaboraciones en el encuentro de Estudiantes de Cine y otras, pero realmente este es un proyecto en el que estamos todas las instituciones juntos y creo que esto es realmente el primer aspecto a destacar de una manera muy muy especial ¿no? En cuanto a Cusmira Berriac, eh, digamos que tiene fundamentalmente tres patas por un lado eh, información, diría yo, información-exhibición por otro formación y por otro producción información lo hacemos y exhibición lo hacemos recogiendo algunas cosas que ya se venían haciendo y que incluso se venían haciendo pensando en este proyecto porque este proyecto viene desde hace mucho tiempo rumiándose y hablándose ¿no? En la ciudad ya se hace, eh, se proyecta la programación de Labo de Clermont-Ferrán, probablemente una de las mejores programaciones de cortos experimentales y de vanguardia que hay en el mundo. Todos los años hay la oportunidad de verlo. Eh, existe también el proyecto Kimua del gobierno vasco de cortometrajes, un proyecto para, para eh, enseñar internacionalmente nuestros mejores cortometrajes. Y existe también el encuentro de estudiantes de cine en el marco del festival. Estas son tres cosas que ya se vienen haciendo. Eh, vamos a trabajar a partir de esas tres patas de Labo, del encuentro de estudiantes de cine y de Kimuak y de una cuarta pata que es una bolsa que creamos eh, esa cuarta pata estaría formada por todos aquellos realizadores vascos que quieran participar en este proyecto y que, no estén, y que no hayan participado en ninguna de las anteriores ese año ni en Kimuak ni en Lago ni en el encuentro de estudiantes de cine ¿en qué consiste? por un lado esa, esa, esa exhibición en que se van a poder ver todos estos programas en San Sebastián que ya se están viendo pero ahora bajo un paraguas que va a ser de Cusmira de segunda parte se abre a partir de hoy ...se abre un, un periodo para que cualquiera que haya participado en estos proyectos... ...es decir, cualquier realizador de Lavo... ...de las películas que se van a poder ver muy pronto en San Sebastián... ...cualquier realizador o realizadora de Kimúa... ...cualquiera del encuentro de estudiantes último de cine... ...o cualquier realizador vasco que no está en ellos... ...pueda presentar proyectos de corto, de medio, de largometraje para que sean valorados, estos proyectos va a haber un periodo de aproximadamente dos meses, para que puedan presentarlos, con una serie de características que se indicarán en las bases, y estos proyectos serán valorados por tres expertos internacionales, cuyos nombres no adelantamos porque queda hacer algún, algún detalle, pero que os adelantamos que son expertos internacionales de peso, es decir, que este proyecto tiene un carácter internacional importante, serán valorados y luego eh, las instituciones que conformamos este proyecto, decidiremos elegiremos un proyecto de cada una de estas patas. Un proyecto que haya presentado un realizador de LAVO, un proyecto que haya presentado un realizador de Timua, otro que haya presentado un realizador de encuentro estudiantes y uno último de, ese, eh, de esa bolsa de realizadores vascos. Esto quiere decir que de los cuatro proyectos que se elegirán, dos serán eh, mínimamente del país vasco. A continuación, se invitará a un régimen de residencia en Tabacalera, que os lo va a explicar luego más en detenimiento, a estos proyectos, donde se les dará una formación, se mejorarán esos proyectos, y al final se llegará a un proceso en el que se acabarán produciendo esos proyectos. Es decir, esto es muy importante, es decir, empezamos viendo obra, ayudamos a sacar adelante proyectos que se concretarán y se harán, y el Festival de Cine se comprometerá a que en la siguiente edición puedan ser vistos esos proyectos sin detrimento de que puedan ser vistos en otros festivales internacionales con antelación. Eh, en los proyectos elegidos tendrán una serie de ayudas, tendrán una cantidad económica, pero tendrán sobre todo una ayuda en postproducción que se detallará más adelante en una empresa vasca que dará una aportación importante en la postproducción de, esto, de estos proyectos hasta la última copia en DCP, una posproducción de imagen y sonido.